Nos soluciona el, el no tener hierba durante toda la campaña de, de recolección. La verdad es que nos, lo necesitábamos y nos vino genial. Es un producto con muchas posibilidades. Ascenza. Farming your future.